Hola, como leen en el título hoy les contaré cómo fue mi viaje épico por la Antártida, porque para los que no sepan hace dos años que no salgo en el canal de Sitra, que ahora es mío y bueno, mi viaje por la Antártida empieza por el lado oriental de la Antártida, pero antes, cómo llegué hasta la Antártida próximamente lo contaré, bueno ahora sí, iba en un bote hasta que llegué hasta este lado de la Antártida, aunque yo sea un Pokémon tipo agua tengo que ir en bote jaja, pero bueno llegué en bote hasta este lado, descendí de mi bote y vi todo muy tranquilo, cuando de repente escucho un grito de un oso polar. Me quedé paralizado, algo estaba pasando. Camino por el hielo viendo la cantidad de Pokémon a mi alrededor. Seguí caminando hasta que vi a unos seres de rareza extraña que se parecían mucho a mí. Me acerco para hablar y resulta que era otro Slowbro. Le dije: Hey, Wachin ¿cómo andas con la droga? me habló en idioma slow bro. me confundí entonces, pensé por qué me habla así y usa palabras mongolo, pero independientemente le entendía, le seguí hablando hasta entablar una conversación y llevarme bien con ese otro Pokémon, ya que me di cuenta que había encontrado un amigo. Descubrí que el otro es logro, se llamaba Abril, y tipo porque un Pokémon tiene nombre jaja, bueno me dijo que ella vivía ahí y la fui conociendo más, mientras seguíamos caminando escuchamos otro grito de un oso polar. Yo le dije que cuando llegué había escuchado otro grito de un oso, Abril me dio con cara de F, como soy tan pro, me digné a decirle que fuéramos a por él y le meteríamos un trueno para que no se levante, aunque yo no pueda aprender impactrueno jaja pero bueno ya me entienden, así emprendimos nuestro viaje por toda la cordillera transártica hasta el polo sur, con la suerte de encontrar al pinche osito mamón y reventarle su chucha a punta de vergasos, en el camino nos encontramos con un pingüino llamado Paco, que alto capo jaja, Paco se unió al viaje, nos conocimos más y ya me quería garchar a la, na mentira me caía bien la piba, con Paco y Abril estaba listo para que el osito se callara el hocico de una vez el equipo dinamita conmigo a la cabeza, había llegado a la plataforma Don Ramón, bueno, llegamos donde sería la batalla final, donde estaba el puto osito, que no se callaba el osico durante toda la historia, ahí estaba el puto osito dormido sin hacer ruido ni nada, pateo el suelo para que se despierte, y así poder reventarle su madre de un hidrobomba, el oso se mueve y despierta, continuará, na es broma que mamada, por fin tenía enfrente al osito mamón listo para reventarle su madre justo cuando íbamos a dar el primer golpe, Vuelve a gritar. Tanto así que Abril, Paco y yo salimos volando hacia atrás. Entonces le dije: ¿Por qué gritas concha tu madre? Me mira, mueve su cabeza hacia su estómago y me di cuenta de todo: estaba embarazada. Y bueno, que les ha parecido sucios, este video me ha tomado mucho tiempo editar así que ni siquiera me he ido a Rusia con Putin, ya que estamos dejen su like y suscríbanse para superar a PewDiePie de aquí a mañana. Y de paso pasen a ver este video donde me escapo de Latinoamérica ja, ja, ja, eso es todo los quiero y nos vemos en la próxima.